Hola amigos de Youtube y mis queridos suscriptores. Soy Hostella. sean bienvenidos todos a mi canal. Espero y disfruten mi contenido. Si así es te pido que por favor me ayudes compartiendo y dándole un pulgar arriba. En esta ocasión les traigo el tercer capítulo de Diario Z. Sin más que decir, iniciemos con nuestro video. Capítulo 3. La Odisea. He despertado. Sin casi ningún recuerdo. De lo que me pasó. Solo sé que estoy muy adolorido. Y que necesito llegar a casa. Todo esto es muy extraño para mí. Porque estoy aquí. La ciudad está en llamas. Mi ropa carbonizada. Ah, mi cabeza espera. Ese tipo, la explosión ya lo recuerdo. ¿Cómo es que estoy vivo? Mi grupo. Ahora dónde estoy? no puede ser estoy casi semi desnudo mi ropa está calcinada solo pequeños trozos de ella quedan intactos tengo que buscar algo de ropa y un par de zapatos así no lograré llegar ni a la esquina antes de que algo quiera matarme estoy caminando por estas calles desoladas parecen ser alrededor de las 2 o 3 de la madrugada hay muchos ruidos y disparos a lo lejos pero por aquí todo parece estar más tranquilo. Diablos me estoy muriendo del frío. Logro divisar una tienda a lo lejos Está con sus ventanales rotos. Carajo si paso por ahí mis pies no lo contarán. Por alguna razón mis zapatos se convirtieron en cenizas. Necesito algo para poder pisar espera, eso es... Un soldado muerto o lo que queda, al menos la mitad de su cuerpo está intacta en lo que serían sus piernas. La otra mitad superior parece no estar. Lo tengo. No espera no puedo. No puedo hacerle eso. Pero en serio las necesito además no creo que las necesites si ya está muerto. Maldición estos lugares son muy oscuros. Solo veo sangre y la mitad de ese soldado. Estoy muy nervioso. Hay muchos ruidos y gritos a lo lejos. Temo que debo moverme o algo saldrá de las penumbras y me matará rápida y despiadadamente. Lo siento amigo. Me disculpo quizás no sea moral. Pero tú no las necesitas y yo sí. Me estoy acercando. A medida que desamarro sus cordones salen lenta y resbaladizamente de sus pies. Esto es algo muy horrible de ver tanta sangre y caos por todos lados no me gusta cómo se pinta la situación diablos estoy aterrado nunca me había sentido así ¿Qué es esto nunca había sentido nada parecido acaso esto es miedo acabo de retirar sus botas y ya las tengo puestas entro al almacén y casi no hay nada todo está saqueado pero logro Encontrar unos jeans que me quedan perfectamente color negro oscuros. Veo una camiseta verde oscura, diviso unos calcetines genial estas botas ya me estaban resbalando, quito mis botas, me pongo los calcetines y vuelvo a colocar mis botas. Camino hacia la sección de abrigos veo una completa nada todo está vacío. Maldición. Me moriré de frío camine hacia el mostrador. Veo un charco de sangre junto a un camino, dejando el rastro hacia una puertecilla en el suelo. ¿Qué diablos es eso? pensé, estuve a punto de abrirlo hasta que escuché unos gruñidos como de una bestia algo, sonaba allá abajo y parecía no ser amistoso. Tuve mucho miedo así que le tumbe una estantería encima para bloquear esa escotilla. Al frente de mí había una tienda en la que, se vendían cosas de animes, videojuegos, entre más cosas. Estoy saliendo de este lugar al que no me gustaría regresar lo que sea que haya aquí tal vez pueda matarme. Camino hacia el frente y logro divisar que esta aún no ha sido saqueada. Dice abierto así que empujo la puerta y se abre. Tal vez el dueño salió huyendo después de ver lo que ocurría. Igual debo tener cuidado tal vez haya algo aquí también conmigo. No me gustaría llamar la atención. No creerás el miedo que siento todo está muy oscuro y no veo casi nada es muy difícil ver algo además esos ruidos de lo que pasa en la ciudad no me tranquilizan. Estoy yendo hacia la sección de cosplay. Oh genial esto me gusta y servirá. Unas gabardinas pero no cualquier gabardinas son las de un famoso videojuego de asesinos que luchan contra la maldad y sus enemigos mortales los templarios. Creo que su nombre es assassins creed y una que me gustó es de un color negro además rima con mis pantalones esta gabardina llega hasta mis rodillas también tiene una capucha con el pico en su punta que tanto caracteriza a estos personajes además de que por su color me dará camuflaje me protegerá del frío y por su capucha ocultará mi rostro es perfecta. Sigo caminando no hay mucho que me sirva, solo objetos para otakus. Espera que es eso. Madre mía no no esto es, no pensé nunca llegar a poseer algo como esto, es una katana me encanta, es de un color negro su filo brilla como un diamante a pesar de ser negra. En su totalidad. En su filo dice Irene. Está en un mostrador con todos sus componentes, tiene una vaina para portarla donde quisiera. Dice no a la venta. Esto me sería muy útil así que tomo las llaves que están en uno de los cajones del mostrador abro el candado y tomo la espada. Un sentimiento de paz se apoderó de mí. Al fin tenía algo conmigo para defenderme Coloqué la espada envainada en mi espalda en la vitrina hay un pergamino dice origen desconocido esta espada solo puede ser blandida por un guerrero que está dispuesto a entregar su vida su alma y su cuerpo por un propósito noble y sincero e irene entre más cortés con ella su filo más afilado será fue hecha con un material proveído por los dioses úsala sabiamente y no dejes que caiga en las manos equivocadas Aparte de esto hay algo más escrito pero en un idioma extraño. ¿Sabes lo que yo pienso? Que los otakus dicen muchas palabras sin sentido para hacer ver más misteriosas las cosas. Está bien ya estoy listo para salir hasta mi casa. Está lejos pero lo lograré, espero y mi grupo también lo haya conseguido. Esto es muy difícil para mí. Más de lo que cualquiera pudiera pensar, mi mundo está cambiando de una manera tan drástica y repentinamente que no sé ni qué sentir. Creo que estoy solo por ahora. ¿Qué es ese ruido? No puede ser algo está a punto de entrar. Está chillando y gruñendo de una manera casi demoníaca. Esto es muy malo. Porque ahora creo que no tengo más opción estoy asomando mi cabeza y veo una criatura de lo más aterradora, mórbida y horripilante, que jamás pude ver, era una criatura sacada de una pesadilla monstruosa y atormentada, jamás en mi vida describiré ese sentimiento. Como tan siquiera algo como eso podría existir, tan solo en tus pesadillas más oscuras y macabras. Era una especie de humanoide caminaba en cuatro patas, tenía un hocico chorriante en sangre. Unos ojos color rojo inquietos, ansioso por ver muerte estaba todo cubierto de pelo. Su cara parecía estar hecha de hueso. Imita el sonido de una persona pidiendo ayuda e implorando por su vida. No soporto más esto. Sus afiladas garras hacen rechinar el suelo. Con cada pisada el lugar se estremece. Logré escuchar el sonido de una niña llorando pero sé que es el tratando de que me acerque. Dios si estás ahí te pido que me saques de esta. Espero salir con vida de esto. Estoy desenvainando la katana. Siento nuevamente esta sensación de paz y confort ya no hay más miedo. Siento que puedo matar esa cosa sea lo que sea. Hey Irene, eres tú, pensé gracias a dios no sé qué me está pasando pero ya estoy bien nunca había sido tan sensible que pasa conmigo ahora que logra retomar el control podré ir a por ese ser tan horripilante estoy corriendo de impulso asesino hacia eso siento muchas ganas de matarla es como si por el simple hecho de que hiciera daño yo tuviera la necesidad de matarla quiero cortarla toda Sentir que sus tejidos sean separados por la gloriosa espada e Irene. Oh e Irene mi dulce diosa. ¿Por qué tan linda necesito eliminar para que tu propósito sea ya con este mundo? Eliminemos un mal más está bien. Todo está bien. Estoy pensando esto mientras corro hacia esa criatura. Esa cosa comenzó a reír como una persona. Yo di un brinco gigantesco. Intente corta de un tajo su cabeza pero ya no estaba. Ahora estaba detrás de mí. Espera, como. ¿Cómo te has movido así de rápido, maldita sea que es esta cosa? Mi mano se mueve sola y logra rayar su cara. Pero, como está hecha de hueso no le hizo casi nada. Ahora, la palabra de ese pergamino salió de mi boca. Estoy diciendo, e Irene, entre más corta, más afilada se vuelve. Al decir esto doy otro corte pero este sí si fue más profundo. Logrando herirlo un poco. No puedo creerlo. Me estoy moviendo como todo un experto con la espada. ¿Qué es esto? Yo ni siquiera he utilizado una katana antes, espera. ¿Por qué? ¿Qué es este sentimiento? ¿Por qué quiero matarla? Lo deseo mucho, deseo verla en el suelo agonizante, antes de que mate más. Esto es genial estoy riendo como un demente a carcajadas. Mi cuerpo actúa por sí solo, como si yo, ya supiese todo lo que estoy haciendo. El monstruo da un zarpazo, yo lo esquivo sin problemas, intercepto. Corto y corto, más y más. Esa cosa no para. Parece no importarle. Solo quiere verme muerto. Parece estar hambriento. Veo como disfruta y saborea mi olor siento un corte en mí. Logro aruñarme la cara. Pero un momento. ¿Mi espada dónde está? La he lanzado Está ha rebotado en una pared. Ha atravesado a la criatura en su pecho. Me levanto rápidamente y subo a su espalda. Esta cosa no ha muerto, sigue con muchas ganas de pelear. Sacó mi espada. Vuelvo a cortar su rostro de hueso, esta vez e Irene atraviesa con facilidad su cráneo. Veo como sale un montón de sangre oscura por el dolor esta criatura intenta cortar con sus garras el filo de la espada e Irene. La espada solo separa sus dedos de un corte fino y limpio. La criatura ahora parece aterrada, de no entender qué sucede. Intenta desesperadamente herirme con sus otras extremidades. Yo solo esquivo, cubro sus ataques múltiples con la espada. Para al final yo dar un salto tan alto que alcanzo la altura del techo, estando ahí, doy otro brinco en el techo del almacén impulsándome hacia abajo como un torpedo directo hacia el monstruo clavando el hermoso filo color negro en el cráneo de la criatura. Ver cómo agoniza. Pensé que reiría como loco. Pero solo sentí de nuevo paz junto con un sentimiento de confort. Otra vez esto es tan relajante. Pero no puedo seguir aquí, miro a la criatura mientras muere y le digo. Lo. Lo siento, tú perturbaste mi paz. Tuve que eliminarte. Al tu ser un peligro potencial para mí. Fuiste un gran oponente y eso lo respeto. Te lo reconozco. Espero encuentres lo que buscabas en la otra vida. Ya es hora mi hermano quizás no de sangre pero si de alma, se libre y conoce la gracia de la luz eterna. Si besa a mi madre dile que la amo. Seguido de esto hundí más la espada en su cráneo este soltó un grito desgarrador y murió. Yo muy conformado en vaina e Irene. Salí corriendo del lugar. Entre la oscuridad, como una sombra asesina más. Con mi capucha puesta. Planeaba divisar los horrores de la noche. Tal vez al llegar a casa no encuentre a nadie con vida. Ya que mi familia podría, no estar respirando en estos momentos pero. Tengo que verlo por mis propios ojos. Tengo la esperanza de que todos estén bien. Corro, corro indomable entre la penumbra, con sigilo me deslizó entre las calles. Estoy llegando a la zona de conflicto. Y estoy viendo cómo el caos reina. Tengo muchas ganas de empuñar a Irene, pero. Algo me dice que no lo haga, estoy escuchando algo. Espera. ¿Qué es eso? Algo interrumpió mis pensamientos homicidas un grito de una mujer. Notaba como unos vándalos estaban desnudándola. Irene, no podemos permitir que esto pase, dije en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué estoy hablando con mi espada? No lo sé. Desenvaino mi espada, corro en un frenesí incontrolable. De emoción por cortar. Ni siquiera me importa mucho la mujer. Solo quiero ver una vez más en acción, este filo letal y asesino. Esos tipos al verme, apenas si pudieron reaccionar. Escucho uno que otro disparo. Los esquivo, moviéndome velozmente. Yo grito, bajo el manto de la paz la maldad, se ve asfixiada por una cínica perturbación de muerte. Al decir esto. Los hombres malvados, trataron de herirme, con toda clase de ataques mortales. Desde golpes lanzados con objetos contundentes, a cortes y disparos hechos para eliminarme. Pude esquivarlos pero, quise cortarlos. Esta sensación, es, tan eufórica. El sonido al escuchar la espada cortar es tan único. La amo, ahora es solo mía. ¿Qué me pasa, no lo sé. Pero ahora me siento mejor que nunca. Me entusiasma mucho rebanarles los cuerpos a esas personas. Ellos gritan cosas como. Bicho, demonio, maldito, monstruo. Eso solo me excita más. Es tan increíble, esto que estoy haciendo. No puedo creer que yo solo, estoy haciendo esto. Uno de esos tipos, logró sacarme de equilibrio. Con un disparo que casi no esquivó. Mire fijamente a ese hombre. Mis ojos le mostraron su destino mortífero. Este solo gritó de ansiedad. Yo decía una y otra vez. Pero si ustedes ya están muertos, mi... Mi espada me lo dijo. Dejo de jugar con ellos. Corro en un movimiento rápido, repentinamente casi automático. Lego hasta él en dos segundos. Sujeto al tipo de su cabeza. Con la espada se la arranco de un tajo. Los otros cinco impactados quedaron paralizados. Intentaron correr dos de ellos pero, yo solo me impulsó de un salto. Llego a ellos pasando por encima de los demás. Los corto en tres partes iguales de pies a cabeza. Esas personas. Entraron en un shock emocional. No paraban de. Gritar, disparar, dar golpes, incluso golpeaban el aire al azar. Sin yo estar allí. Al ver esto mi emoción creció ese miedo ese delicioso olor dulce que inundaba el lugar los cortes que encharcaban el asfalto de la carretera Solo quería más no me detendría esto es muy maravilloso este día aquí ahora le juro al cielo que ya encontré mi propósito el cual será derramar la sangre de todo aquel que posea una pizca de maldad en su ser la justicia prevalecerá. Mi mente está segura, matarlos es mi pasión. Mi mirada está, embriagada en la sangre. Solo este sentimiento. Yo me detengo bruscamente. Subiendo, a la cima de los tejados. Desde allí, observo. A esas tres personas. Solo ellas quedaban junto a esa mujer. Veo cómo se van corriendo. Como un cazador. Empiezo a correr por los tejados, mi habilidad me sorprende. Es como si no fuera un humano. Estos movimientos son tan, elegantes. Veo como uno entra, a, un almacén de electrodomésticos. Digo al viento en un grito fuerte. Oh, ratoncito, ¿dónde estás, miau? Mientras tanto bajo de los tejados. Saltando de una plataforma alta a otras más bajas. Hasta llegar al suelo. Esta vez me concentré en hacer ruido. Para que mi víctima escuchara mi aterrizaje. Escuchaba sus sollozos, mientras. Entraba al lugar. Decía que me fuera. Que lo sentía. En llanto desconsolado. Yo le dije la muerte no perdona. Intento huir por la puerta trasera pero, estaba bloqueada. Dije con una voz suave, muy dulce no parecía mi voz no temas pequeño a veces la vida en este mundo puede ser muy despiadada y cruel afortunadamente para ti yo haré que tu sufrimiento en este mundo termine de dilatarse es hora de que vayas a conocer una vida mejor en el otro mundo Quedará paz a tu alma dicho esto el terror se plasma en su rostro la espada lo apuñala, desenfrenadamente en su caja torácica. Salgo corriendo del lugar de vuelta a los tejados. Recuerdo haber visto a los otros dos, entrar a un centro comercial. Corro hasta llegar al lugar. Con un salto aterrizo de una altura considerable. Justo en la entrada del lugar. Hice el mismo sonido en la caída. No se escondan. Dulces golosinas. Salgan. Salgan de donde quieran que estén. Entré corriendo al lugar. Escuchando muchos gruñidos. Me detengo en seco, al ver que uno, estaba siendo devorado por los muertos. Eso quiere decir que solo queda uno. Pensé. Al mirar hacia arriba. Pude verlo, tratando de llegar a una escalera que conduce al tejado. Estoy corriendo rápidamente, hacia la planta de arriba. Este tipo es diferente. Acabo de llegar a la azotea, del centro comercial. Solo está parado ahí parado. Mirándome. Fijamente. Parece no tenerme miedo. Yo le digo. ¿Estás listo para morir? El tipo solo corre hacia mí sin más. Esto no puede ser. Ha logrado hacerme un leve corte en el cuello, con una navaja. Por poco y logra cortar mi yugular. La espada intenta dar un corte. Pero, este lo bloquea fácilmente con su navaja. Yo no lo puedo creer porque tú eres diferente. Pensé. Trato de enseñarle un golpe de patada. Pero, este por poco apuñala mi pie de no haber abortado el movimiento. Este tipo no se inmuta. Sigue inmóvil y frío como el acero. Doy otro ataque. Interpuso su navaja. De nuevo. Pero mi espada la corta y esta vez sí logró cortarlo un poco en el pecho. Al tiempo que esto pasa digo, Irene. Entre más cortes con ella su filo más afilado será. Este tipo me miró sorprendido. Yo doy un giro de patada, se la acertó en el rostro. Él se levanta, escupe un poco de sangre, saca dos escopetas recortadas de su chaqueta. Yo retrocedo, esquivo rápidamente mientras, corto varios proyectiles con mi espada. Al concentrarme en las balas lo pierdo de vista. Sin darme cuenta ya estaba al frente mío. De una patada me tumba al suelo. Yo quedé sin aire. ¿Cómo alguien puede ser tan fuerte? Trato de levantarme pero, ya era muy tarde. El tipo me tomó de mi cabello. Me levanto del suelo con un brazo. Yo solté mi espada por el golpe. Estoy indefenso. Este es el final. Todo lo que juré e hice, fue en vano. Aquí todo terminó. Está tomando su escopeta para disparar hacia mí. Espera. ¿No estoy muerto? ¿Qué ha pasado? Porque este tipo está tirado en el suelo? Veo a esa chica. La mujer de la carretera, a la que atacaron los tipos que asesine. Es una chica como de mierda. Su tono de piel es claro, color de cabello azabache viste un traje militar. Aproximadamente de un metro setenta. Me mira con una cara llena de preocupación. Mientras sostiene una pistola humeante. No te muevas. Debería matarte aquí mismo. Vi lo que hiciste. Eso no es de un ser humano. ¿Qué demonios eres? ¿Por qué me salvaste? Dame una buena razón para no matarte. Mi nombre es David. Ni yo sé, qué me sucede en estos momentos, pero si te calmas trataré de explicarlo. Te ayudé porque era lo correcto. Me sorprende. Que puedas hablar. Si lo único que vi en ti fue un monstruo asesino. No lo entiendo. ¿Cómo puedes hablar de esa manera? ...después de asesinar cruel y despiadadamente a esas personas. ¿Cómo puedes tan siquiera existir? ¿Dime eres uno de esos malditos super soldados? Pensé que solo era un mito. Pero ahora que te veo tú eres claramente la prueba de ello. No sé de qué hablas. Por favor no hagas esto. Solo quiero ir a casa, mi familia me espera. No puedo responder esas preguntas, ya que no tengo las respuestas. ¿Me matarás? Solo intenté ayudarte. Claro, solo intentas ayudar. Matándolos de esa forma, eso solo lo haría un ser demoníaco. Ni la escoria más ruin merece eso. Pero sabes, por suerte para ti, no seré yo la que te maté. Igual ya todos estamos muertos. La chica está bajando el arma y me mira con lágrimas en los ojos. Yo no entiendo ni qué es lo que sucedió. Acaba de soltar el arma y caer sobre sus rodillas. Y lloraba en el suelo. Yo caminé lentamente. Mi cuerpo tembloroso no me permitía avanzar sentía que moriría. No tenía casi fuerzas me acerqué junto a ella y le dije, perdóname. Ya sé que soy un monstruo. Lo siento. Mucho. Por favor no llores. ¿Qué sucede? ¿Porque estamos muertos? ¿Que no ves lo que está sucediendo? No me sorprende, que un monstruo como tú. Lo pregunte. Esto se ha convertido en el mismo infierno, todos estamos muertos. Está a punto de venir. Esa cosa destruiría todo lo orgánico en caso de que esto se saliera de control. Así la ciudad sufriría daños menores y contendrían la infección. Todo lo que no esté refugiado morirá, eso nos incluye. Necesitas un búnker a 20 metros bajo tierra como mínimo para sobrevivir. La llaman la reina. Y explotará en una hora. Por favor. No digas eso. No te rindas aún hay esperanza solo debo llegar a mi casa y... Ya no hay tiempo. Y aún si lo lograras. Lo cual es imposible debido al estado en el que te encuentras. La bomba los machará de todas formas. No. No lo entiendes. Mi padre es un científico reconocido. La compañía para la que trabaja, está preparada para algo como esto. En mi casa hay un búnker como el que dijiste y como mínimo le caben 20 personas con suficiente comida para tres años. ¿Qué dijiste? No es verdad, esto debe ser una broma, no te creo ni una palabra de lo que me dices. No te estoy mintiendo, te lo juro por mi vida, si nos damos prisa lo lograremos, no tienes nada que perder, levántate ya, no te rindas. Está bien no creo en tus palabras, pero te ayudaré a llegar con tu familia, así me mientas pero no podremos llegar. Además mi mejor amiga. Ella es todo lo que tengo. La quiero tanto que la llamo hermana. Hemos estado juntas desde siempre. Está en otro pelotón. Y si lo que dices es cierto no puedo irme sin ella no me lo perdonaría. Solo démonos prisa. Lo lograremos. Te lo prometo. Solo déjame tomar mi espada. Tome a Irene y la enfunde. Mientras nos preparábamos para salir. Apenas si puedo caminar pero si logro. Entrar en el estado anterior de nuevo creo que sí si podemos lograrlo. Al tomar mi katana. No pasa nada. Ese estado no regresa a mí. La chica está esperándome. Yo le digo. Que no pasemos por donde vinimos ya que el lugar está plagado de caminantes. Estamos bajando por las escaleras que se encuentran en la pared del centro. Ya estamos en la calle. Llevamos aproximadamente 10 minutos corriendo. Ya son alrededor de las 4 o 5 am, el cielo se torna de un color azul oscuro. Debo decirte que disfruto la compañía de esta chica a estar solo. Si no llego a mi destino al menos no moriré solo. No puede ser ya no resisto un minuto más, resbalo en el suelo cayendo en seco. No puedo avanzar más, las fuerzas me fallan. Creo que después de todo. No lo logré. Si moriré solo. Le digo a la chica la dirección. De mi casa, que vaya por su amiga. Que. Solo la retrasaré. Que le diga a mi padre que yo la envié y que lo amo. No. No por favor no hagas esto. No pienso irme sin ti a ningún lado. Porque eres así. No pretendas irte así sin más. No te lo voy a permitir. Si es necesario yo te cargaré pero no te dejaré aquí. ¿Por qué me dices esto? ¿Cómo puedes decirme esto ahora? Jamás te dejaré aquí. Cuando te vi por primera vez en esa calle. Tú fuiste mi salvación. Esos marranos me quitarían la muerte en paz que yo tanto anhele. Pero tú. Tú me diste esto. Gracias pero no me iré de aquí moriremos juntos entonces. Igual ya estaba preparada. Tengo algo que decir. Yo. Ya te. La chica acaba, de unir sus labios contra. Los míos. Dándome un beso largo y apasionado. Siento el sabor dulce de su boca. Al separarse. A lo lejos veo una horda de zombies corriendo violentamente hacia nosotros. No. Esto no puede ser. Esto no es justo. Así que todo termina aquí. Un sentimiento de ira e impotencia se apodera de mí. Aprieto mis puños. Y me prepara para mi muerte. Miro a la chica y le digo que también sentía lo mismo. Ella con lágrimas en los ojos me abrazo fuertemente. Yo le correspondí el abrazo. Mi nombre es... Emma. Perdón por no decirlo antes. Tu nombre me parece muy lindo. David. Espero conocerte en la otra vida si es que hay otra vida. Comienzo a gritar de la desesperación. Le suplico que huya. Pero, solo me abraza más fuerte. Porque Soy tan débil justo en el momento que, necesito fuerzas no tengo. Mi mente comienza a colapsarse. Ya hay solo un odio incontrolable por esta vida tan injusta. Me levanto tambaleándome. Emma. Levántate, hoy nadie morirá. Siento una energía extraña recorriendo mi cuerpo. Grito con todas mis fuerzas. Celesis. Por favor ayúdame. En el sendero oscuro solo encontrarás nubes torneadas de un color rojo. El charco del tejido color escarlata se retuerce al ver pasar el mar de sangre. Solo si puedes verlo. El mundo que te rodea cambiará tu percepción a lo que antes fuiste. Pero eres tan patético que no lo entiendes. Dime que tienes en la espalda. ¿De dónde demonios sacaste esa cosa? No me gusta. Solo por eso quiero que supliques para que los destruya. Un recuerdo fugaz vino de lo que pasó en otro mundo. Vi a Celesis destruyendo todo. Le dije. Te lo ruego. Hazlo. Dijiste que me harías poderoso. Por favor dame un poco. De eso de lo que me hablaste. Jajaja que imbécil eres. Espero que tu cuerpo resista. Después de todo eres solo. Un miserable humano. ¡Ay, <risa> ay, Veo un aura oscura recorrer mi cuerpo. El terror se plasma en la cara de Emma al verme. Mis ojos eran completamente negros. Mis caninos eran más largos. Ahora mi musculatura estaba exageradamente brotada. Un montón de venas negras recorrían mi cuerpo. La pupila de mis ojos brillaban como fuego. Le digo a Emma. Que no tema. Sigo siendo yo. Ella se hace detrás de mí. Tomo mi espada y este estado se amplifica. Siento como voy a explotar de energía. Doy un estallido hacia los muertos y con un solo movimiento de espada logro. Matar a más de 10. Comienzo a dar giros con mi espada. Todo se veía muy hermoso, el viento, las gotas de sangre volando por doquier. Los tomaba de la cabeza, las aplastaba con mis manos. Los azotaba contra el suelo. mutilaba partes de sus cuerpos en movimientos inhumanos. Era como una danza mortal. En lo que todo lo que se me acercaba, terminaba hecho un charco de sangre. Las bestias seguían atacando con furia hasta que llegó la última. Se convirtió en una pila de carne muerta. Sin darme cuenta había dibujado con sangre un símbolo extraño en la carretera se veía gigantesco. Asemejaba a una gota de sangre conformada por unas figuras. Emma llegó hasta mí. Me abrazo, Emma. Por favor. Démonos prisa no sé cuánto logré mantener este estado. Emma me miró ya no con terror sino con una cara de tristeza y preocupación. ¿Te duele? ¿Se te nota? estás sufriendo mucho dolor tanto físico como mental David ¿Por qué haces esto? si sigues así no creo que termine bien para ti lo que sea que te esté pasando te está consumiendo todo ese odio el frenesí asesino en el que entraste ¿Qué pasa si un día no lo puedes controlar? dime por favor qué te está sucediendo Emma. Por favor, no tenemos mucho tiempo. Cuando estemos a salvo, te juro que te dé todo lo que sé. Subo a Emma en mi espalda. Comienzo a correr a una velocidad increíble. No puedo soltar mi espada, ya que temo que si lo hago el efecto disminuya. Estamos llegando al lugar. Parece que todos están muertos. Solo hay cuerpos por todos lados. Emma no para de gritar, sus lágrimas salen a montón. No puede ser. Se lo prometí. Le dije que todo estaría bien, que pronto volvería a verla. Pero ya es muy tarde. Lo siento mucho. No, porque Jesse, porque tuviste que irte. No, no, me reuso pensar que algo te pasó. Jessie Lee, ¿dónde estás? Por favor, responde. Emma. Lo siento mucho. Pero creo que todos están muertos. No hay tiempo para buscarla solo mira, todos estos militares fueron masacrados. Algo me interrumpe. Emma. ¿Eres tú? Por favor dime que eres tú. De la nada una chica rubia. De aproximadamente 1,65 sale de una tienda de campaña militar. Corre hacia Emma abrazándola. Al verme entro en guardia y me apunto con su arma. Justo antes de disparar Emma la prena del brazo y trata de explicarle todo como pudo. Por favor no lo hagas. Creo que es un super soldado. Me salvó la vida dos veces. ¿Cómo? Vamos. Solo mira esta cosa. Porque luce así? Además los super soldados son un invento. Son solo mitos. Solo es un estado temporal, cuando el efecto de lo que sea que tenga, le pase, volverá a la normalidad. Solo es así por momentos. Emma. La reina, caerá en 25 minutos. Moriremos. Al menos estamos juntas, de nuevo. Eso no pasará, debemos darnos prisa. Aún hay una esperanza. Un lugar. Es un búnker, nos dirigimos hacia allá. Si nos apresuramos tal vez, no lo logremos. Eso es cierto pero ya estamos muy retrasados. No creo que lo logremos. Necesitamos un vehículo. Hay varios en el estacionamiento de este hospital. Cuando el ejército llegó, vi que los dejaron allí. Pero está plagado de muertos. Mira aquí tengo las llaves de uno de esos vehículos. Yo me encargo de los caminantes. Ustedes encárguense de abrir las puertas y encender el vehículo. Al decir esto arrancamos a correr. Pasamos por los pasillos ensangrentados de este hospital. Me encargué, de varios grupos de esas cosas. Hasta llegar al estacionamiento. No paraban de venir y ya me empezaba a sentir cada vez más débil. Estos muertos. Eran muy rápidos. Sus mordeduras eran feroces. Uno logró pasar mientras me concentré en los otros. No podía parar de rebanar y luchar contra ellos, o todos se irían tras ellas. Un soldado salió de la nada y disparó al muerto. Note que yo. Ya me veía como un ser humano normal. El estado en el que estaba antes estaba, yéndose por completo. Solo me quedaban unas pocas fuerzas no podía soltar esta espada o sería mi fin. El militar me dijo. Que me fuera. Yo le dije que no lo dejaría. Pero me señaló una mordedura en su cuello mientras seguía disparando su ametralladora. Yo lo miré y le dije. Gracias. Con mucha tristeza. Subí al archivo militar y arrancamos a toda velocidad. Ya estábamos muy cerca y la cuenta regresiva iba en 10 minutos. Estábamos a 5 cuadras de la residencia, de repente una alarma, comenzó a sonar en toda la ciudad. Advertencia, advertencia ciudadanos, esto es un llamado de alerta, debido a que el No X está fuera de control, el gobierno nacional ha declarado esto como zona muerta, que debe ser purificada. lamentamos los inconvenientes. Recomendamos mantener la calma, pasar sus últimos momentos con sus seres amados, recen porque el Señor los libre de sus pecados y queden impunes a ellos. Así podrán recibir la gloria de Dios consuelen a sus hijos, abracen a su esposo y esposa. Ya todo está perdido. Lamentamos. Decir es lo menos. Que pueden hacer, la reina ya viene, prepárense, para impacto, estamos llegando, acabamos de destruir la portería de, la residencia con el auto ya falta poco para llegar a mi casa, hemos llegado, timbro, timbro y timbro pero la puerta no abre, mierda escucho las puertas del búnker y, un montón de alarmas sonar, creo que mi hermano, mi padre y mi grupo ya estaban dentro ahora están intentando abrirlo. Cielos no lo lograrán a tiempo. Así que tomamos el chip, embistiendo la casa. Logramos introducirlo en la casa derrumbando puertas, orejas, paredes y, todo lo que no. Nos permitía entrar. No puede ser. La cuenta va en 10 segundos. Corremos rápidamente hacia el sótano. Uso mis huellas digitales. Mis retinas y comando de voz para abrir la compuerta exterior. Ya que las demás solo se abren desde dentro fácilmente. Pero si estás afuera como yo debes hacer todo esto. Estoy esperando a que las demás compuertas ya se hayan abierto. Finalmente veo a mi padre. Noto la tensión en sus ojos y no lo tuvo que decir ya todos estábamos adentro. Ayudando a cerrar cada compuerta. Justo cuando cerramos la décima compuerta la cual era la última. El reloj llegó a cero y yo pude descansar. Cayendo para. Sumirme en un sueño profundo en el suelo. Pues mi cuerpo no aguanta más. Atención, Atención ciudadanos. ciudadanos, la reina, la reina, ha, reina llegado. ha llegado, impactó en 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1, 1. si te ha gustado este video. No olvides comentar, darle pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Gracias, hasta un próximo video.